La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este miércoles garantía económica contra Ariel Taveras García, de 21 años de edad, quien habría sido el conductor de la motocicleta en hecho donde ultimaron a Albert Barcilio Peña y resultó herido de bala vale José Miguel Beato Mercedes. El abogado Luis Miguel Mercedes se refirió a su salida del tribunal. Bien, el tribunal entendió, así como le habíamos explicado, de que Ariel Taveras, no tiene una participación en la investigación, ya que así otros elementos probatorios aportados por el Ministerio Público arrojan de que este joven fue encañonado por una persona desconocida y que lo obligó a llevarlo a un lugar eh, desconocido. Y que en el transcurso de, de, del camino eh, lo interceptaron policías y también le disparó. Es decir, que esa persona está buscado por, está siendo eh, perseguido por homicidio y tentativa de homicidio también o golpes y heridas que con relación a Ariel eh, así otros elementos probatorios eh, ya investigados arrojan de que este joven eh, de manera milagrosa salva la vida ya que sin saber eh, eh, de que esa persona estaba siendo eh, buscado por un homicidio eh, le da una bola en el camino ya de es un campo una un lugar muy apartado y que en los campos la persona entienden de que eso es algo normal y sin saber la situación, eh, eh, ya ustedes saben la investigación que hizo el Ministerio Público. Eh, la juez entendió la situación y le impuso 5 mil pesos de fianza en efectivo y visita periódica a los 15 y 30 de cada mes. El detenido habría manifestado a los investigadores que solo conducía la motocicleta en la que se desplazaban. Y Santos Paredes fue la persona que disparó contra el oxiso y el lesionado. ¿Te declaras nuevamente inocente? Claro, claro que soy inocente. ¿Sientes que te utilizaron? Él fue el que me utilizó, el tipo. ¿Tú no lo conocías? Nunca he visto. ¿Qué decir entonces de los medios para defenderte? ¿Cómo así? ¿Qué decir luego de, de tu libertad ahora? ¿Se No, darle gracias a Dios y sé que se hizo justicia, se hizo justicia. Este hecho también se vincula a Juan Carlos Santos Paredes alias Caleca, siendo este activamente buscado por las autoridades policiales, quienes le consideran altamente peligroso y que está fuerte, fuertemente armado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.